hola qué tal muy buenas estamos otra vez con otro vídeo de obra en esta ocasión pues nada eh, resulta que llevo entre manos una, una vivienda en la que el sistema constructivo pues va a ser eh, con, con iso containers con contenedores de barco que lo está ejecutando la, la empresa mojuru que es una empresa especialista en ese tipo de en ese tipo de montajes y nada pues eh, resulta que he venido a inspeccionar cómo estaba hecha la cimentación y me ha parecido una ocasión súper interesante para poder mostrarosla en directo y que pudierais ver cómo es una cimentación para este tipo de construcción. Aparte de que bueno más adelante pues os vaya contando cómo vamos montando los contenedores y los y, y todas las estructuras y toda la historia. Entonces si queréis le damos la vuelta a la cámara y os muestro el tema de la de la cimentación. Eh, ¿Qué es esto? Es que, vale. Vamos a dar la vuelta. A ver. Ahora. Muy bien, pues nada, aquí tenéis. La cimentación, como veis, es una cimentación súper sencillita, no tiene mucha historia. Aquí en el fondo lo único que hay este es, es simplemente un hormigón de limpieza y estas son las, las riostras que se han ejecutado para apoyar encima los isocontainers. Los isocontainers simplemente tienen puntos de contacto en las esquinas eh, bueno, y también en, los, en las barras intermedias, pero para eso se han montado aquí, como veis, las placas de anclaje. Aquí hay una placa de anclaje doble porque aquí va a venir un contenedor. Aquí va a venir, entre esta placa y esta placa, otro contenedor, por lo tanto, esta placa es doble porque viene un contenedor aquí y un contenedor aquí. Aquí viene otro contenedor. Aquí apoyará en esta media placa otro contenedor y aquí otro contenedor que vendrá en esta dirección. Luego, más adelante, una de las ventajas que tiene este sistema es que eh, estas personas pues ahora mismo se van a hacer únicamente una planta y más adelante pues esta, este sistema constructivo nos da la opción de que puedan levantar otra planta más, que es lo que tienen previsto en el futuro, en el que se hará un voladizo, en fin, pues como veis la parcela es bastante grande y podrán hacerse, pues eh, tienen edificabilidad suficiente para levantarse otra planta y tal. Entonces os cuento un poquito más cosas curiosas que hay por aquí, pues por ejemplo aquí en las riostras pues les hemos dejado un pasatubos para poder meter eh, conexiones y, y tomas de agua que luego irán metidas por debajo de los ISO containers para hacer las instalaciones de fontanería aquí tenemos previsto también como veis una una arqueta, esta arqueta es la que va a conectar, aquí es donde va a venir el tubo de saneamiento, que se va a conectar por una, con, los, con los desagües que vienen, por allí también vendrá, por allí vendrá otro tubo de saneamiento que al final lo empalmaremos aquí con esta arqueta, y esta arqueta pues luego sale, nos vamos a aquella otra, que es la que ya nos va a salir fuera al, a, al pozo de la calle. Entonces, bueno, pues aquí lo único que hay son, esta, lo único que es cimentación, es esta riostra de aquí, que se ha encofrado, se ha dejado elevado, se ha dejado un forjado sanitario, esto se quedará vacío. Entonces, como se queda vacío, esto también, es, esto también es de hormigón, como veis, esto es ríos de hormigón, esto es ríos de hormigón. Estos son los puntos que, que Miguel Ángel Pérez de 360 Arquitectura ha calculado que necesita para, para poder, para poder eh, soportar las cargas que va... Vaya. No sé si se ha cortado, es que se me ha cambiado la aplicación. Vale, para poder soportar las cargas, esto evidentemente lo ha calculado Miguel Ángel, que es el arquitecto. Luego, entre esta riostra y esta riostra, se ha cerrado para que no tengamos aquí ningún acceso de bichos y nada. Y luego, para que estos huecos pues, no se queden sin ventilar, se han creado estos conductos que son de ventilación. ¿ve? Estos, estos agujeros simplemente son para ventilar. Y luego, pues tienen salidas de ventilación, tanto por aquí, que se va a aprovechar también para ventilar, como por otras zonas, para que sea una ventilación cruzada por aquella zona de allí, también tenemos huecos para que esa ventilación sea cruzada y siempre haya un movimiento y no se creen condensaciones que luego puedan afectar al suelo de la, al suelo de la vivienda. Aquí, como veis, tenemos una placa doble. ¿vale? Aquí irá apoyado una, un contenedor y aquí irá apoyado otro contenedor. Y en las esquinas tenemos lo que son placas simples. Aquí únicamente va apoyado un contenedor que llevará toda esta dirección. Y bueno, pues pues poco más, la verdad es que no tiene mucha complicación, es un sistema súper rápido, es un sistema que no tiene mucha obra y, y bueno, pues poco más. Ah, bueno, el, el grano este que se ha creado es para que si en el futuro si en el futuro hubiera que acceder por algún tema a la arqueta o algo, pues aquí se ha dejado un espacio que se tiene previsto para poder meterse debajo del forjado sanitario por si hubiera alguna necesidad de algo. Pero vamos, en principio no tendría que pasar nada porque ya se ha preparado la arqueta esta... Esta arqueta ya se ha preparado para que, que, que tenga suficiente espacio y suficiente capacidad de evacuación para que no tenga ningún problema de nada. Y bueno, pues nada, allí bueno tenemos previsto que allí también va a haber un tallerito, aquí también va a haber una pequeña construcción, allí en el futuro, pues habrá una piscina. En fin, como veis, es una obra que, que, que va a ir creciendo poco a poco según los propietarios pues vayan pudiendo, vayan teniendo la capacidad de poder eh, ir ampliando su, su casa. Así que nada, pues eh, si un poquito más, pero tampoco tengo mucho más que contaros, solo es por daros un paseo por aquí porque pues, veáis, bueno ahora es que ha llovido y tenemos, tenemos un poco de agua embalsada, evidentemente esta agua pues habrá que, que ver cómo la quitamos para que no se nos quede atrapada debajo, del, debajo de los contenedores bueno pues nada no os cuento mucho más si como siempre si tenéis alguna duda o alguna pregunta pues podéis hacerla aquí mismo eh, en los comentarios de este vídeo o bien, si queréis, es, este vídeo pues lo, lo colgaré también en mi canal de YouTube, que es youtube.com barra Enrique eh, Lo colgaré también en el blog, enriquealario.com barra blog. Y, bueno, pues si no conocéis mi podcast, que es un podcast de construcción, pues podéis acceder a través de enriquealario.com barra podcast. Y, bueno, pues aquí os dejo. Voy a seguir mi inspección de cómo ha quedado esto. Y nos vemos en próximos vídeos. Pues, gracias. Hasta luego.